Bueno, eh, muchos de ustedes lo vimos con el lenguaje orientado objetos sobre qué es el blockchain, una cadena de bloques, básicamente nos quisimos enfocar en esto, esta nueva tecnología está de vanguardia, últimamente eh, lo podemos ver en diversas aplicaciones, especialmente obviamente por ser más conocida en criptodivisas, criptomonedas, pero también se han aplicado a otras distintas corporaciones, inclusive como grandes industrias y compañías, al momento de hoy hay más de 100 millones de usuarios mundialmente que eh, intercambian y utilizan esta tecnología Entonces, claramente es este, como que nos enfocamos en, en resolver el problema de las transacciones Como referencia Bitcoin tiene como este, 10 minutos más o menos en lo que puede hacer una, una transacción hasta una hora Y Ethereum son como 5 minutos más o menos pero obviamente, eh, como sabemos, minar cuesta, más allá obviamente del esfuerzo físico de los mineros, también hay un gran desgaste eh, hablando como en temas de computación. Y justamente por eso este, nos enfocamos en las transacciones y en aplicar pues, las estructuras de datos que hemos visto para poder hacerlo de una forma más eficiente y más eficaz. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, todo blockchain empieza con... Con <risa> una transacción, esa transacción va a tener diferentes atributos, va a tener de quién viene, a quién va, la cantidad. En este caso vamos a utilizar prioridades y la fecha. Vamos a juntar todos esos datos y vamos a crear un hash único para la transacción. Y esa ser, esa, esa, ese hash va a ser el que vamos a rastrear la transacción. Entonces la agregamos a, a una cola, a una queue En donde van a ir llegando otras Pero no va a ser solo una, van a ser tres Va a ser tres porque vamos a tener una para los de prioridad 1 Otra para los de prioridad 2 y otra para los de prioridad 3 Y tenemos un algoritmo que va a ir... Porque pensamos en implementar un min heap tree Pero esto era injusto para varios usuarios ya que dejaba hasta el último a los de menor prioridad entonces no queríamos eso entonces la solución era las colas en el que les damos diferentes pesos a las por ejemplo, en las prioridad 1 tiene triple de peso que las de baja prioridad entonces el algoritmo va sabiendo cuál es el que tiene más y pues le va dando la prioridad correcta sin dejar a los de menos prioridad hasta el último y una vez que ese algoritmo va pasando las transacciones al bloque El bloque lo creamos con un arreglo De tamaño de 100 transacciones Y hasta que se llenan las 100 transacciones Se va a sellar Y qué quiero con sellar es que va a crear un hash único en el bloque Que si cambias una transacción debe de cambiar el hash Entonces por eso el, las cadenas de blockchain son, no pueden alterarse entonces van a llegar otras transacciones, digo otros bloques Entonces, este bloque va a saber el hash del anterior Y este va a tener el suyo Entonces si se altera una transacción y por lo tanto se altera el hash de este este va a decir, oye, ya no eres igual Entonces todas las transacciones de ahí en adelante van a ser rechazadas. Bueno, el blockchain es más que nada una lista ligada, simple que vamos a ir saltando del en bloque. Ahora vamos a... ¿Cómo vamos a buscar las transacciones? Como dijo Ángel, el blockchain es una lista ligada y para buscar tendríamos que buscar elemento o sea, primero el primer bloque pasearlo los 100 espacios de ese vector y seguir a la siguiente lista que sería pues, buscar eh, transacción por transacción y por eso eh, nuestra búsqueda hicimos un, con una tabla hash que vimos que nuestras hash empiezan por eh, ciertos eh, números. ¿Santiago? Ya tú lo tienes en celular. Ajá, creamos una tabla hash de 100 tamaños que van a empezar de 0 al 99 y cada eh, pues, eh, espacio de ese eh, vector o arreglo eh, va, a estar, eh, va a tener una lista ligada donde se van a poner las transacciones. Y aquí nuestro, vimos que nuestro función hash nos devuelve siempre eh, estos eh, valores, estos números al principio. Y por ejemplo, este 99, el 99, entonces lo ponemos en el espacio 99. Y así se van a ir colocando cada una y así dividimos el tiempo de búsqueda de cada transacción y hacemos más eficaz eh, pues la búsqueda. Eh, esta búsqueda puede ser o a la 1 y en el peor de los casos puede ser o en. pues con el hash, la transacción igual si hay colisiones pues como es una lista ligada se van a ir uniendo hasta el final entonces el hash va a agarrar los primeros dos dígitos en este caso va a ser el 5 y de ahí se va a ir si hay varias transacciones va a ir una por una hasta encontrar la correcta entonces es igual y por lo tanto está muy bien y eso es lo que hace nuestro. nuestro blockchain. Sí, nuestro programa. Y. les vamos a Vamos a pasar al código. código para que correrlo y lo veamos. Eh, la función, ¿sabes? Nosotros la creamos. Ah, estamos utilizando un chavo 256 Es de 32 bits. Entonces. Eh, en este caso, pues, el usuario es Luis <risa> <risa> eh, Vamos a crear transacciones masivas. Vamos a crear, ¿cuántas transacciones quieren? ¿Cuántas quieren? Cinco. ¿Cinco? ¿Veinte? no vamos. Cinco, cinco, cinco. ¿Cinco mil? ¿Cien mil? ¿Cien mil? ¿Cincientas mil? ¿Cincientas mil? Ah, personas random. Voy oh. a oh. ver. Oh. Eh, ¿A quién le quiere mandar el dinero? Aquí. A mí. ¿A cuánto? Cero peso. <risa> <¿A la información? risa> ¿Y cuánto? Cero peso. cuánto? Cero peso. cuánto? Así como los momentos en dos minutos. Ah, que ah, ¿no? están. Yeah. Okay, y ya se quedaron. Ahora vamos a buscar la transacción que hicimos nosotros. Entonces, okay. buscar uh -huh. la transacción, pegamos el hash que acaba de copiar. Uh -huh. Es más, voy a cambiar la G mayúscula a minúscula, la minúscula para que no encontramos ningún hash con esto. Here. Ahora vamos no, a está aquí. Está con el correcto. <laughs> y aquí está <laughs> el hash. ¿De quién? Este es el hash de Luis Alberto. Este es el hash de Gian. Ajá, no podemos hacer como de muéstrame todo las Exactamente, que son privadas. La cantidad, este, la cantidad la que hicimos, la prioridad y la fecha. Lo de las personas lo podemos ver en los ajustes y modificarlos. Ahí pueden ver los nombres y los hash mm -hmm. de cada quien. Entonces, si se fijan, el de, ¿de quién viene es el 123.19 que sería el de Luis Alberto. Podemos cambiar el nombre si gustan. No sé, vamos a cambiar el nombre. Te advierte de que si cambias el nombre va a cambiar tu función. Perfecto. Mira. ¿Sí? <risa> <Sí. risa> ya, uh, pues si te me el yeah. y ya puedes... Mira, eso para los Ojo, Estamos depositando el vídeo. ¿Sí? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Entonces vamos a agarrar una transacción rápida. Que se han hecho. Ajá, y aquí podemos ver tiempo, que ajá. encontró en, en la lista ligada de la hash table, en la lista 52. Sí, sí. Este, pues fue el número 5278, sí. pero ya llegamos, ya llegamos como 200.000 transacciones. Entonces, y el tiempo pues de búsqueda fue de 0.01 segundos. Gracias. Gracias.